AutoCAD 2D, aplicación de revistas intermedias en la optimización de proyectos de dibujo asistido por computador. Actividad de aprendizaje 4, los resultados de aprendizaje, aplicar diseño y configuración de impresión en los planos de AutoCAD con base normativa vigente. y los de Incotec. Duración de la actividad: 10 horas. Estamos desarrollando la actividad interactiva: crear conjunto de planos. Pero recuerde, haber leído y estudiado el material de formación denominado impresión, tras en presentación en AutoCAD que tenemos acá tener ese material hacer preguntas en la web y unas actividades de contextualización para posteriormente a esto desarrollar esta actividad de interactiva esto hacemos entonces actividad interactiva crear conjunto de planos y bienvenido y bienvenida a este espacio de aprendizaje virtual el elaborado por el SENA, en el cual podrá jugar y aprender sobre los contenidos que se están desarrollando en el programa de formación. Para lograr las metas planteadas es importante tener mucha iniciativa de interés por aprender. En este sentido, ya detenidamente el material que tiene esta actividad de aprendizaje, así como las instrucciones que se despliegan a continuación. Dice: Instrucciones. El proyecto está a punto de terminar y que el jefe le solicita a Juan que un conjunto de planos para organizar el proyecto y las presentaciones del mismo. Usted debe guiar a Juan en el proceso que debe realizar para llevar a cabo esta labor. Recuerde que si se equivoca es el éxito, el proceso no terminará con éxito. Entonces no se olviden, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado donde damos clic porque podemos perder las Entonces, vamos primero a dar clic sobre el icono de AutoCAD. Acá, Muy Bien, Listo, vamos a dar en nuevo. Vamos a dar sobre conjunto de planos. crear un archivo de datos de conjunto de planos para administrar protecciones de dibujo, rutas de archivo y datos de proyecto. Clic. Nos va a explicar esta pestaña damos clic en siguiente siguiente ya aquí lo que vamos a hacer es poner nombres. entonces podemos poner bueno, actividad, actividad interactiva actividad de aprendizaje 4. bueno aquí podemos poner lo que se estira no hay problema y damos clic sobre el botón siguiente Damos clic en finalizar y listo. Con esto tendríamos de desarrollada la guía actividad interactiva. Ha finalizado el desarrollo de la actividad interactiva. En este momento, el resultado de su evaluación calificación se envió automáticamente al centro de calificaciones. Su calificación de juego es 100 sobre 100. Listo. Con esto terminamos la guía. Es bastante sencilla. Muchas si gracias por visualizar. Recuerden que así cerramos esa pieza. Ya Ahora no habrá problema. Ya se habrá enviado la la calificación, o sea, tu calificación.